la principal riqueza en estos momentos del, del país es la riqueza natural, eh, riqueza del subsuelo minera y también bosques y, y potencial agrícola pero a veces eh, lo, lo que está sufriendo en parte el, el país es lo que es, eh, economistas llaman la maldición de los recursos naturales es decir, que depende de cómo se organiza el país la explotación de un recurso natural valioso puede generar dinámicas que acaben haciendo que el país sea más pobre que cuando se empezó a explotar o cuando se descubrió aquel recurso natural. La gran mayoría del, de los mineros a, que explotan a, las minas del, del Congo son artesanos mineros eh, es decir que no están organizados enmarcados en empresas en, la, en las zonas del, del lago Kibu los artesanos mineros ex, extraen uh, el mineral pero en el camino para ser uh, exportado este mineral hay grupos armados que les, les roban parte del, materia, del mineral o les hacen pagar ciertos paraimpuestos ¿eh? con los cuales se financian y generan situaciones de violencia la, la situación en el sureste del Congo, particularmente en la provincia de Katanga, es diferente y aquí como hay paz social y no hay grupos armados, lo, las empresas mineras multinacionales están empezando a explotar de forma industrial la, las riquezas del cobre y cobalto sobre todo. Y aquí el problema es que están desplazando y dejando sin explotación minera ...a los artesanos mineros porque se está privatizando la explotación. En, en el norte, la, aparte de cuestiones étnicas pero que me parece que son secundarias... ...hay un, una explicación a, a, que a partir de, de un dato que, parece, que me parece significativo. La densidad de población. Países como Ruanda y Burundi tienen densidad de población de entre 180 y 200 y más de 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Uh, y viven de la tierra, por agricultura, por minería o por ganadería. Entonces, como no caben y hay una, una presión brutal sobre los, los recursos naturales a la tierra, uh, quieren expandirse y quieren invadir incluso anexionar... ...la zona este de la República Democrática del Congo. En conjunto la República Democrática del Congo... ...tiene una densidad de población de 24, 25 habitantes... ...por kilómetro cuadrado. Y en la zona de frontera con Ruanda y Burundi... ...la densidad es especialmente baja... ...con lo cual el gobierno y los militares... ...no pueden controlar estas zonas... ...y de ahí la, la existencia de estos grupos armados. Se trata de, de un conflicto militar... ...y por tanto la solución... Básica pasa por que se lleguen acuerdos entre, el, entre los gobiernos del, de los países del este y uh, el gobierno de la República Democrática del Congo y cese políticamente y militarmente la, la violencia. Lo que no funciona en estos casos es intentar que uh, los grupos armados pierdan financiación por medio del decreto de decretar un boicot económico a los minerales que, que vienen de esta, de esta zona. Porque un boicot económico lo que haría sería empobrecer a los artesanos mineros que a pesar de todo pues sobreviven y si les empobreces tendrán incentivos para entrar en los grupos armados. Entonces eh, en la parte, en el sureste, en la región del Katanga, el, el problema es que con la llegada de las empresas multinacionales, las empresas, estas empresas no siempre son socialmente responsables, lo cual genera rechazo por parte de la población y de los gobiernos locales. Pero también es verdad que los gobiernos ah, que a veces no son muy honestos utilizan la coartada nacionalista, y quieren a, adherirse a la, a la sociedad civil y a las ONGs locales a su lado dando la culpa a las empresas mineras de todos los problemas pasa que a veces los problemas tienen que ver con la corrupción de los propios gobiernos de forma que en este juego a tres hay que tener cuidado de que todos uh, mantengan su independencia y al mismo tiempo intenten de, uh, empezar a uh, Diálogos tripartitos, paritarios, igualitarios, en los que se acaben uh, las responsabilidades de cada uno sean, sean asumidas. Pues, en primer lugar, siendo conscientes de que hay retos políticos y, por tanto, saber cómo programas electorales, qué partidos políticos, pero no sólo a nivel de los estados, sino también a nivel de la Unión Europea porque es a este nivel al que se está jugando legislación y acciones de presión sobre empresas europeas que están operando en países en desarrollo. En segundo lugar, yo diría apoyar ONGs que están siguiendo la cuestión de la cadena de valor y están viendo cómo empresas europeas uh, compran uh, materias primas provenientes de estos países. Entonces intentar que estas, uh, apoyar ONGs que están ayudando a limpiar la cadena de valor para que en su origen los artesanos mineros pues, puedan tener vidas uh, con mayor bienestar. En tercer lugar está la cuestión del consumo responsable, que sepamos, que preguntemos uh, de dónde vienen las cosas, porque al, esto también ayuda a, a las empresas que venden aquí a ser más responsables y finalmente si tenemos ahorros a ponerlos en fondos de inversión a, en los que son socialmente responsables, que tienen ciertas normas y que excluyen a empresas que están a, perjudicando el bienestar, por ejemplo, de gente de países. Públicos.